Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión te voy a presentar la nueva herramienta de Artemio para troquelar y embosar, la Mini Happy Cut. Así que si quieres conocerla, quédate a ver el vídeo. Esta es la Mini Happy Cut de Artemio. Es una máquina muy pequeñita y una herramienta muy práctica. Es muy manejable y sirve para corte y grabado con troquelis y mini carpetas de embossing. A continuación os voy a enseñar el contenido de la caja. Tiene un libro de instrucciones y un pack con placas que vienen numeradas para que sepamos en todo momento cuál tenemos que utilizar. Viene la plataforma estándar que es la B, la base de corte que es la C, la plataforma de grabado y relieve que es la E y la alfombrilla de silicona. como veis es súper pequeñita muy manejable tiene aquí este botón que veis es para fijarla a la mesa aquí no lo voy a fijar puesto que esto es coma eva y aquí no se va a quedar sujeto en una base en una mesa por ejemplo se queda sujeta porque ya lo he probado yo se queda perfectamente sujeta para cualquier tipo de corte te vienen las instrucciones cada plaquita si puedes ver tiene su letra aquí con lo que no te puedes equivocar. Te dice que utilicemos para el corte normal la, la placa B, después eh, la matriz, la matriz de, de corte, el papel y encima la plaquita C que es esta, si lo veis ahí y lo ponemos así, como una especie de bocadillo de sal. Lo ponemos así y ya lo metemos en la japica. Como veis, vamos girando. Lo cogemos de aquí y vamos girando a la vez. Y vamos a ver cómo ha quedado. Pues veis, se ha quedado muy bien. Se han quedado pegados, pero ahora lo vamos a quitar. ¿Veis? Y se ha quedado marcado aquí, pero esto es normal. Vamos a utilizar una herramienta de artemio. Que es esta. Como veis, trae una esponjita y trae el cepillo. Esto es para limpiar los troqueles. Y aquí tiene, en la base, aquí tiene esto que es para levantar, así, levantar los, los papeles que se nos hayan podido quedar dentro. Y un punzón. Si bajamos, si sacamos una herramienta, se sube la otra. Esto es súper práctico. Y con esto vamos a quitar el papel. Vamos a empujar por los agujeritos que tiene. Y lo hacemos sobre la esponja. Así no nos vamos a pinchar. Así no nos pinchamos y sale el papel. veis y ya salen los papelitos se quedan para sacarlos me parece muy práctica esta herramienta la verdad es que me gusta mucho y como veis se han quedado muy limpitos los troqueles y ya tenemos una flor cortada esta hojita que al final no la hemos sacado donde he puesto la herramienta aquí y bueno así Ya hemos visto, en cartulina corta súper bien. A ver, para el embossing necesitamos una carpetita de embossing. Yo tengo esta pequeñita y un trozo de cartulina. La pongo dentro y ahora vamos a necesitar la placa B. Esta es la E, esta no. Vamos a necesitar la B, que es esta. Eh, el papel y la, y la carpetita. Y la plataforma E, que es esta. No, la plataforma E no es esta, esta es la C. Esta es la plataforma E. Vale, pues entonces ya tenemos preparado. Esto que es para el embossing. Vamos a meterlo. Vamos a girar la manivela. Y vamos a ver cómo ha quedado. Súper chulo. Bien marcadito. Muy bien marcado. Me encanta vamos a probar el corte en fieltro por ejemplo quiero probarla a ver cómo cortaría el fieltro para corte era esa y la p A ver cómo ha cortado el filtro. Pues como podéis ver, lo ha cortado muy bien. Vamos a sacar. Aquí podéis ver, esto no se lo he quitado, se le podría quitar, pero me gusta cómo queda con esto así marcadito y se lo voy a dejar. Y las flores, pues de fieltro, como veis también, las ha cortado estupendamente. Y vamos a hacer otra prueba ahora con goma eva. Y vamos a ver cómo corta la goma eva. Lo cortado y ha marcado perfectamente, ¿veis? las hojitas perfectamente marcadas la flor vamos a limpiarla veis esto lo ponemos en la esponja y lo vamos a limpiar pero como veis la goma de Eva, al no tener tanta fibra como el fieltro, se limpia muchísimo mejor. En conclusión, la Happy Cut es una herramienta muy práctica, ocupa muy poco espacio y da muy buen resultado. Como podéis ver, he cortado en diferentes materiales y han quedado los cortes estupendos. Además, el embossing también lo hace muy bien. Esta se puede convertir en una de mis herramientas favoritas. Espero que te haya gustado este vídeo y yo ya me despido, nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto, amigos.